Nos vamos derechito okay. sí a una nota. Le damos la bienvenida a la doctora Adriana Bueno. Ella es secretaria adjunta de citas. Doctora, bienvenida. Carlos y Eva, la saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Doctora, queríamos consultarle por eh, la reunión que tuvieron en la legislatura por el tema de los casos de neumonía bilateral que hubo en la provincia. Así es, en el día de ayer, bueno, hemos sido convocados por un grupo de legisladores que están también interesados y preocupados con esto que no está muy claro para el juicio nuestro respecto a esta cantidad importante de casos de neumonía bilateral, especialmente en trabajadores de la salud. Eh, no es habitual conocer todos los días de que tal o cual compañero de trabajo sea de una institución o de otra está enfermo o está internado o está en respirador por eh, esto que todavía no tiene eh, nombre y apellido, ¿no es cierto? Totalmente, ¿no? No hemos dilucidado exactamente eh, de qué se trataría. En algunos de ellos eh, especialmente de pacientes que se ha documentado un brote de COVID, según hemos sido informados por eh, Ciprosa, pero eso es de una institución. Lo que no tenemos claro es todo lo que acontece también en el Hospital Avellaneda, que es del sector público, y que entendemos que la mejor forma para resolver estas cosas es sociabilizando el tema, dándolo a conocer, y bueno, y hasta preguntarnos si no se trata de legionela, uh -huh. estamos en presencia de algo relativamente nuevo, no tenemos nosotros la capacidad del diagnóstico, llamemos a quienes más saben, llamemos a entidades científicas internacionales, porque entendemos de que los familiares de nuestros compañeros, nosotros mismos, necesitamos una respuesta. Porque la angustia cuando uno va al lugar de trabajo eh, es importante, especialmente cuando preguntamos nosotros como gremio cuáles son las medidas preventivas que se han realizado, eh, cuál es el programa de agua segura de las instituciones, eh, en este caso sanitarias, pero puede ser la seguridad edilicia, que así se llama, eh, que puede ser un hotel, un centro de convenciones, yo les decía ayer a los legisladores, esta misma legislatura tiene todo un sistema de aire acondicionado central con torres de refrigeración. Y bueno, ¿cuáles son las pautas para el mantenimiento y para que ese aire que sale a acondicionarnos y hacernos más placenteros los días tórridos no sea un vehículo de enfermedad? ¿No es cierto? Mm -hmm. Doctora, y la incertidumbre, ¿no? Esto de, de no saber, sí. eh, porque uno puede, usted como doctora, tener todos los conocimientos cuando sabe qué es, cómo actuar sobre, es. sobre el tema, para para la gente también. Cuando aparece la incertidumbre, más con eh, alrededor de sus compañeros, ¿no? con tantos casos, empieza a preocupar y a preguntarse, ¿estará pasando en otro lugar también? Mira, lo peor que puede pasar es lo que está ocurriendo. Mm y es que en lugar de conducir todos estos casos y abordar el tema desde el punto de vista científico, hacer una presentación de casos cerrados, digamos, para, en este caso, los especialistas, infectólogos, neumonólogos, jefes, terapistas, que son los que se dan con esta patología, y, y contribuir al aprendizaje, porque en medicina el aprendizaje es así, es a través de pacientes, a través de enfermedades, es a través de la observación y de la sociabilización de lo que nosotros creemos que estamos viendo que es distinto a lo habitual y en esos ateneos te dicen no mira eh, no es distinto es lo mismo es esto es aquello y entonces ya vos tenés eh, la tranquilidad verdad de que pero estar con el rumor Claro. Y, y la incertidumbre y cuando se le pregunta algo se lo nota molesto al secretario ejecutivo médico del CIPROSA que lo que dice es todo es falta de respeto y yo digo ¿Y ¿cómo se llama lo que padecen los familiares de quienes están enfermos? Sí. Eh, entonces no, no no para conducir y gestionar no, no, no podemos tener personas susceptibles irascibles y y que tienen soberbias, no, esto necesita un baño de humildad tremendo y es lo que uno quiere proponer, ¿no es cierto? porque no es habitual, no es habitual que enfermeros, médicos, que, que nos enfermemos que no no, no es habitual, especialmente sí. cuando se trata de muchas personas que este, son sanas que vamos, estamos trabajando o tenemos patologías menores pero que nos permiten trabajar entonces ¿qué es lo que cambia que cambia nuestra condición de salud ¿Mm? claro, termina claro, siendo sí. termina poniendo en riesgo sus propias vidas cuando ven a los compañeros morir y no y no saber qué decirle a la familia cuando no, no hay respuesta la verdad que es es, es, es muy fuerte lo que pasa eh, y creo que tiene que ser en ese caso como marcaba usted eh, estar a la altura no y estar no, no estar preocupándose por otros temas sí. Eh... Claro, pero el tema está politizado porque claro, claro. y ahí es donde colisiona mm. el interés sanitario con el, el interés político partidario como si fuera culpa y demás mira, la única forma de solucionar algo es reconociendo si algo no se hizo, comenzar a hacerlo claro, claro, claro. comenzar a hacerlo no es esta la única gestión, acá ha habido también seis años de la gestión de la ministra Chala uh -huh. por decirte, o sea no no son cosas que pasan de un día para el otro Para que vos tengas, por ejemplo, en luz médica Un brote de legionela como el que hemos tenido Es porque no se hizo mucho durante mucho tiempo claro O sea, porque si no estaríamos de brote en brote uh -huh. Y no sucede de esa forma Ya es inusual que en la misma ciudad En San Miguel de Tucumán tengamos dos entidades, dos instituciones documentadas con Legionela. Una, Luz Médica, la otra, eh, el Hospital Avellaneda, que tiene confirmado casos de Legionela, que todavía tiene una terapia intensiva eh, cerrada. Ya esto no es habitual. Si vos vas a la bibliografía, son eh, casos este, muy esporádicos y muy dispersos. Entonces, ya el solo hecho ese sale de lo habitual. Y, y con respecto a las neumonías que no tienen diagnóstico, entonces nos dicen. No es legionela, parece que es la única preocupación del gobierno. Nosotros quisiéramos que digan qué es. Claro. ¿Por qué? ¿De qué murieron algunos compañeros de trabajo? ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo por el que otros ¿Están en el respirador o en una insuficiencia respiratoria grave? ¿Y cuál ha sido la respuesta? La respuesta ha sido la creación cupular, arriba, del departamento en control de infecciones. Eh, yo te digo, o sea, está perfecto, siempre hizo falta. Eh, la doctora Kutmani ya estaba a cargo del programa de control de infecciones en Tucumán, es cambiar arriba... Pero yo te doy el ejemplo nuestro, en el Hospital Regional de Concepción, uh -huh. que tiene una zona de influencia de mil habitantes, ustedes saben, yo soy infectóloga, desde el año 99 que estoy en el hospital, vengo bregando, pidiendo a cuanta autoridad se cruza por el camino que tengamos el servicio de infectología del de Hospital Regional de Concepción. Tenemos las infectólogas, antes yo era sola, tenemos las enfermeras en control de infecciones y sin embargo yo soy la jefa del servicio de clínica porque no hay servicio formado entonces no hay una dedicación exclusiva mm. nosotros queremos las respuestas desde la base hacia arriba no solamente ¿Qué? arriba porque eh, si el problema está abajo y acá hay un problema que trasciende a la infectología que podemos ver del lavado de manos para eso tenés que tener garantizado un programa de agua segura y sí. eso no es resorte nuestro eso hay gente que se especializa en eso en esos programas de lo que se llama esta seguridad de edilicia que tiene que eh, asegurarnos que el agua de adentro de las instituciones sanitarias está en condiciones para que nos lavemos las manos claro, yo puedo la decirte doctora. lavarte las manos pero si el agua no es quién me garantiza que el agua que que corre por los servicios asistenciales es verdaderamente potable y si es así ¿por qué todo el mundo tiene un dispenser de agua mineral? Sí, totalmente además doctora esto son, son, estos son algunos de los reclamos que se llevan adelante porque hace dos meses ya que hay una medida de fuerza ¿no? reclamando muchas cosas muchas muchas, mira el sistema está inconmovible se ha este, parapetado con escudos, con muros que son infranqueables. Les estamos diciendo desde hace un largo tiempo que hay una fuga tremenda de profesionales altamente calificados, que no tenemos pediatras, que no tenemos oftalmólogos, que no tenemos dermatólogos, que no, te, no tenemos, no tenemos, que no hay la suficiente cantidad de eh, obstetras, de cirujanos, eh, por lo menos en el interior, para dar respuesta a toda la población que cada vez la demanda es mayor y sin embargo eso no ha sido motivo de este, digamos de ninguna medida le hemos dicho de que estamos agobiados desde el punto de vista psicológico porque es como que nuestro trabajo no vale nada si sí. vos te imaginas que si un kinesiólogo que tiene estudios universitarios cuatro años y a la vez está también este capacitado en posgrados recibe a fin de mes 136 mil pesos 136 mil pesos donde a nosotros nos nos ponen salarios por nuestra carga horaria y por la capacitación y la inversión que tenemos en estudios previos somos pero sin lugar a dudas los peor pagados un maestro ve su cargo testigo en una jornada de 20 horas un profesor de 15 horas del secundario y del nivel terciario de 10 horas y nosotros tenemos 30 horas y tenemos un salario que es el doble inferior de lo que es un docente por darte una una comparación de mal que estamos nosotros claro. yo sí. me alegro por por los que están menos peor porque no es que están bien los que están menos peor pero sí la comunidad sigue muda viendo que a quienes tenemos que atender los que se nos exige una atención de excelencia a quién le vas a exigir la atención de excelencia si los que tienen la excelencia se están yendo a otros claro. lugares es en verdad. todos los trabajos yo quiero un, un administrativo que que se llama andrachi haciendo las cosas con estadísticas y demás necesitamos que esté capacitado que tengo una inteligencia y que tengo un buen sueldo. Si no, claro. todos se van a los concursos de tribunales. Los buenos se van, mm. los capaces se van. Entonces, cuando nosotros decimos que está disminuyendo la calidad en el sistema de salud, tiene que ver con el dinero. Y no me vengan acá con la vocación y con el apostolado, que lo único que hace es generar personas que se arrepienten de haber estudiado ...de todo el sacrificio que hicieron... ...y que vaya a saber cuál será el complejo este mundo de una persona que piensa en quitarse la vida... ...pero capaz que ni siquiera los suicidios que estamos teniendo en el sector de la salud... ...va a conmover a ese sistema que lo único que hace es defenderse... ...en lugar de poner todo lo que tiene que poner que es el problema sobre la mesa y resolverlo y resolverlo y no eh, que acá estamos de paro bueno lo que pasa es que las personas que tienen que dar la solución a nuestro sistema no son los usuarios del sistema público de salud no lo son ellos van y tienen el dinero para pagar la medicina privada sí. Eso, es, otro, es otro de los temas que hemos hemos hablado eh, con anterioridad, esto de, bueno, aquellos funcionarios públicos que se propongan, eh, vaya, vayan a una escuela pública vayan a una escuela pública y vayan también a la salud pública a hacerse atender mientras sos funcionario. Sí, y, y, sus hijos, y sus hijos pública, ya, y sus y hijos, a vayan, vayan a una escuela los... pública también. Pero bueno, es, es como claro. casi una utopía, ¿no, doctora? Primero queremos agradecerle no. el, el tiempo con nosotros, porque ya estamos justo ya en tiempo de, de, de una pequeña pausa. Sí. Doctora Adriana Bueno, eh, que es secretaria adjunta de citas, gracias por el tiempo con nosotros. Obviamente nos volveremos a comunicar en otra oportunidad porque hay muchos temas para seguir hablando. Muchas, muchas gracias a ustedes.